personalmente yo casi te diría que no, no solamente no le estoy eh, en fin, digamos eh, no estoy enojado por todo esto sino que lo casi lo agradezco a mí me han dado 15 años más o 20 de juventud yo sino cuando cuando te, me, el, el menor franquismo, etcétera, etcétera, probablemente como tantos otros me habría dedicado a mis libritos, a ser académico, a no sé qué tal. Bueno, gracias al, al, al, al, al terrorismo, digamos, eh, he podido mantenerme un poco vivo, activo, metido en política, haciendo actividades de joven, de modo que yo personalmente. No tengo ningún, ningún no tengo naturalmente el agravio de tantos muertos amigos y, y tantos queridos amigos que hemos perdido por el camino, pero yo personalmente, digamos, me he divertido mucho. <risa>